El cajón de también, el cajón. Un tema que para mí me resulta muy preocupante, la situación del penal de la victoria. Hoy vemos que este penal es dado por militares del Ministerio de Defensa en coordinación con el Ministerio Público, pero hoy se lleva a cabo un operativo. Algunos de los internos llevan a cabo motines para evitar ser requisados y demás. Pero cuando se acaba ese operativo, ¿qué vamos a hacer con esa cárcel de la Victoria? ¿Hasta cuándo estaremos nosotros que estar haciendo operativos para tratar de requisar y desarmar de lo que allí se vive dentro de esta cárcel nacional de la Victoria? Nosotros quisiéramos ver la oportunidad de que las autoridades entiendan que este recinto penitenciario ya no resiste un día más. Lo que se vive allí, señores, es un cementerio de hombres vivos. Eso es insoportable lo que vive la cárcel nacional de la Victoria. ¿Hasta cuándo se iniciará el traslado a aquel, a aquel nuevo recinto que fue construido en la pasada gestión? Que pudiera tener situaciones, problemas de construcción. Pero, señores, ya la cárcel de la Victoria no resiste un día más. Que este operativo dé buenos resultados. Pero después de concluir este operativo, ¿qué vamos a ver nuevamente? No se va a permitir lo que saben que ocurre allí dentro, el tráfico ilícito de, de armas y sustancias controladas y mujeres también. Hay que prestar atención, no son operativos, ya la victoria necesita ser demolida, señores. Eso no resiste un día más. Me permito hacer una pausa de inmediato. Vengo con todos ustedes. Ya tengo por aquí en el círculo de espera a mi compañero bienvenido Ruiz. Y viene como siempre, no a batear para la serie del Caribe, pero muy duro para este su espacio enfocado. Nos vemos en un momento.